Estás a punto de entrar al misterioso mundo del podcast Oxlack. Bienvenido. Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Oxlack, donde tenemos a una superestrella del terror. Un muy buen amigo que me ha permitido entrevistarlo y conocer más acerca de él. De antemano quiero agradecerle porque él no suele dar entrevistas, pero por el cariño y la amistad, aceptó estar en este podcast. Sin más preámbulo, hoy con nosotros, el gran Dross. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo te encuentras? ¡Qué bueno verte! Estoy súper feliz de que estés aquí con nosotros.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 Ay, en mi infancia yo era refan de Mario, de Sonic, muy fan de la estética de Sonic. Me fascinaba contra, el Super Contra. Uy, wow. Las tortugas ninjas en juego de video, por, por, por supuesto, pero obvio. Final Fantasy. Sí. Todo eso, venga. Wow, sí, claro, la época del Nintendo, del Super Nintendo. Uh -huh. eh, ¿Cuál dirías que fue tu juego favorito de aquella época?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 Claro, y yo lo muestro por radiografía, una persona que se metió concreto, no preguntes, hermano. <risa> yo te iba a preguntar, ¿cómo, ¿Cómo se, se metió? Es? Un arma, un arma tampoco, preguntes cómo hizo para hacer eso, y bueno, las siete cosas más perturbadoras de, de esto. Que es la wow, que oye, ocurre. precisamente esos datos tan extraños, curiosos, ¿de dónde los sacas? Porque al parecer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 No, no, no he tenido temor, por el contrario, yo a veces cuando estoy pensando, yo llego y digo, bueno, qué okay, dale, aparecete, aparecete, si estás aquí, aparecete, no, no los hijos de puta no, son, no se aparecen, <risa> se van, no se se rechazan. Se rechazan, me, me ningunean, eh, no.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 Eh, eso eso es lo que a mí me da miedo, el cómo me voy a ir. Si sí, ¿sí te gustaría llegar a, a, a muy viejito, siempre que esté en uso de mis facultades, sí. Ya después de que no puedas controlar tu cuerpo, el senil, el senil, no, me ando encima, mejor no. En Argentina hay eutanasia, eh, no, no, verdad, no. en México tampoco. Me parece que en Estados Unidos no sé si se sí haya.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 Mi fama en otros lugares mucho mayor que en Venezuela. Nadie es profeta en el lugar de donde viene, definitivamente. Pero me tienen, o sea, por lo general, sí. Los venezolanos que yo me consigo en redes sociales me, me quieren mucho. Claro, claro. Debes de ser un ejemplo de, de, de, de lucha, de perseverancia, Gracias. de éxito también. Y Perú, ¿qué tal? Eh? Perú me gustó. Tiene una gastronomía impresionante. Me encantó.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 Gracias. Si quieres ver el video de esta entrevista, lo puedes encontrar en mi canal de YouTube o TikTok. Y si te ha gustado este segundo capítulo, únete a nuestra comunidad en todas nuestras redes sociales. Y sé parte de la Legión Oxlack. Like. Has escuchado las historias y experiencias de aquellos que se han atrevido a cruzar el portal de lo desconocido. Estas entrevistas son únicas en su género un baluarte para la historia de los fenómenos sobrenaturales. No te pierdas el siguiente capítulo aquí en el podcast Oxlack.